Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Clau y el día de hoy vamos a comparar los Liners con su versión Brush y también vamos a ver si tienen equivalentes en Crayola Super Tips. Pero primero el unboxing. En esta ocasión me llegó un set de liners Brush que incluye 15 colores. Tienen dos puntas, la de pincel y una fina. El otro fue un paquete con cuatro sets de myliners. Fueron el Friendly, Warm, Cool and Refined y Fluorescent. Cada uno tiene cinco colores que combinan perfecto. Existe un quinto set que es el de colores brillantes, el cual no tengo. Estos marcadores son muy populares, algo caros y con tonos suaves. De igual manera tienen dos puntas, una fina y la de cincel. Aunque ambas versiones tengan dos puntas finas, la del brush pinta más delgado. Y ahora vamos a probar los colores de cada set junto con su versión en brush y también vamos a ver los colores más cercanos en Crayola Super Tips. Estos son del set de 100 colores. El set Friendly no tiene versión brush, pero las otras sí. Solo quiero mostrar aquí que el gris vino un poco chorreado, goteo cuando lo abrí.